No esperaba una llamada, pero no me la esperaba aquel día cuando me dijiste que ya no éramos nada Cuando te sonreí, sabía que no eras para mí Desde el día en que te conocí, pero tú me hacías feliz, no sabía que podía decirte hey, Ver tu cara me hace triste Y no puedo olvidar los momentos que tuvimos y pasamos No los he olvidado Sigo pensando en qué puedo hacer Para volver a verte si es mi día de suerte Porque no puedo parar de pensar En cuando nos escondíamos y ahora te me escondes Simplemente no hacer nada yeah. No la puedo olvidar No la saco de mi mente Y no la puedo olvidar Aún recuerdo esos momentos cuando me abrazas Y no te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Esos momentos que tuvimos no lo voy a olvidar La persona que me dijiste que era Y no voy a cambiar No voy a cambiar Si sí, sigo siendo el mismo padre en la tarde que me dijiste que me querías ver Cuando estaba en el parque que estaba frente a tu casa No lo logro entender, nunca llegaste No sé por qué eres así, si contigo yo mami Estaba bien, no olvidé lo que sentía por ti ey. Se acabó este amor, solo siento dolor, no sé cómo lo olvidé No te no puedo olvidar, olvidar Esos momentos que tuvimos me hacía soñar Que tenía todo y no sé amar No te puedo olvidar Escucha, esto solo es el comienzo. Ya sabes quiénes somos, los del cuento.